Sí, mi familia era exportadora de pescado... ...comprábamos pescado aquí en la costa... ...y lo vendíamos en las minas, en la sierra... ...yo utilizaba cajas de poliestireno expandido... ...para meterlas a los aviones... ...vi la posibilidad de fabricarlas aquí... ...porque en España no había una fábrica... ...especializada en cajas de pescado". Empezamos con el pescado, luego entramos en los semilleros para la agricultura... ...protectores para ordenadores, envases para helados... ...ya luego hace unos 20 años empezamos a hacer las neveras de corcho... ...las clásicas que se ven en casi todas las playas, que son muy eficientes". ...vi la posibilidad de hacer una nevera bonita... O sea, ...hay que desarrollar cada elemento... ...para que encaje bien dentro del concepto total... ...hay muchos pequeños detalles que tienes que ir... ...puliendo, puliendo, puliendo, puliendo... ...hasta llegar a, a, al producto final... ...y hasta que conseguimos ya la medida exacta... ...pues hicimos 8 o 10 prototipos... ...después de 6 o 7 meses pues llegamos ya... ...más o menos a lo que es la nevera... ...la Polarboa actual que tiene bastante éxito. A pesar de la pandemia se vendió bastante... ...hemos vendido este año casi 400.000... ...pues tendremos que empezar la campaña con 250.000 o 300.000... ...y el resto hacerlo sobre la marcha". Una de las ventajas que tiene, digamos socialmente... ...es que da mucho trabajo, mucha mano de obra. Este año se ha disparado la venta de Polarbox por todo el mundo... ...tenemos varios comerciales internacionales... ...y bueno, y la demanda se ha disparado... ...actualmente pues exportamos a muchos países, a 30 o 40. ...porque allí hay mucho frío, si van al campo, van al trabajo... Eh, ...o lo dejan, tienen que ir al trabajo y tienen que dejar el, el alimento allí... ...en cualquier sitio de, de la nave o de, si, es, si es, se dedica a la construcción... ...o, o un, al aire libre, trabaja al aire libre... ...con el frío que hace allí, 8, 10, 12 grados bajo cero... ...se le congela el pan, se le congela todo... ...entonces si lo lleva a la nevera pues lo lleva protegido... ...y se mantiene casi en la misma temperatura que salió de casa... ...esto es aislar el producto" del frío y del calor, de las dos cosas. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo muchísimo. Estamos mandando, ya hemos mandado 10 12 contenedores, empezamos hace unos 4 o 5 meses y estamos empezando. Viendo que me llegó esta cultura que es un Polar Box, es una marca súper bella. A... Se ha trabajado mucho desde el principio Instagram. Empezamos a contactar con las influencers, le mandamos fotos del producto, le mandamos productos de regalo. ...y les encantaba a todas las que le mandaba... ...y le daban visibilidad, hacía un pequeño vídeo... ...lo colgaba en su Instagram... ...y cualquier influencer pues tenía 300, 400 mil, 500 mil... ...un millón de seguidores... ...eso nos ha dado una visibilidad brutal". Nosotros vendemos aquí en nuestra red, en nuestra página web... ...la ventaja que tiene nuestra página web... ...es que la persona puede personalizar el producto... ...puede decir, oye mira, a mí me pone la nevera verde... .con la letra amarilla y con el asa roja. .y nosotros se la, se la preparamos, se la personalizamos. .mientras que en las grandes superficies y en tiendas y eso, pues lo que tienen es lo que tienen allí. .tampoco pueden escoger mucho.. .si tuviéramos un producto que no tuviera tanto tirón. .pues igual decían, bueno, nos metemos en Amazon, lo vendemos. ...pero nosotros tenemos mucho tirón... no ...hay un producto muy rompedor y no necesitamos Amazon... ...nosotros estamos recibiendo casi 200, 300... ...entre 100 y 300 pedidos diarios... ...yo creo que es el futuro... ...de hecho sara todos estos grupos... ...están apostando por, por los canales digitales... ...por la cercanía que tiene con el cliente... ...porque puede ser más dinámica la producción... ...se puede adaptar más rápidamente... ...a las necesidades del mercado... ...o sea, tiene muchas ventajas". Nunca he tenido sueños, simplemente me ha gustado la industria, eh, cada día que vengo intento de evolucionar de alguna manera, bien a través del diseño, a través de, de la gestión, no me ha ido muy mal, no me ha ido muy mal.